¡Tauro, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este a tu espacio de Bio Oráculo. La guía a través de estas maravillosas cartas, a través de los ángeles y arcángeles que están a nuestro servicio. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí conmigo. Eh, si bien hicimos una pausa, fue por un retiro espiritual y hoy oh, regresamos con más fuerza, con más energía, con más conciencia de este maravilloso servicio. Y bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí en esta maravillosa comunidad de amor. Cada vez somos más, que somos luz, somos amor y eso me, me hace vibrar fuerte. Vamos a ver cómo va a estar tu energía para la siguiente... Para lo que resta de este mes de julio, también vamos a ver qué chakra se encuentra atorado. Recordar que esta es una tirada general. Probablemente algunas cosas te resuenen, otras no. Bueno, no te preocupes. Absorbe, agarra, toma, saborea aquello que sí resuena en tu alma y lo que no, simplemente déjalo pasar, ¿ok? Entonces, en disposición, vamos a dar las gracias por estar el día de hoy aquí, darle la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles y principalmente a Dios, para que sean ellos quien te transmitan este maravilloso mensaje. Ya en disposición, con energía y con el corazón abierto, vamos a ver qué chakra se encuentra atorado. Antes te voy a decir, tu arcángel para estos días es el arcángel Gabriel. Con su rayo de luz naranja te cubrirá. No dudes en estos días eh, si te sientes un poco abrumado, perdido o incluso quieres platicar con él. Llámalo, él con gusto estará ahí para con sus enormes alas cubrirte y darte ese amor, esa luz a tu alma entonces vamos a ver qué chakra se encuentra atorado mientras te pido me regales un like te suscribas actives esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal porque hay mucho material que a tu alma seguramente le resonará perfecto fue muy claro fue muy muy claro este es tu chakra este es el tercer chakra se llama el chakra del plexo solar. Se encuentra en la boca del estómago. Su color es el amarillo. También es el chakra conocido como, como el centro. Es decir, que se extiende hacia afuera y permite que la energía se manifieste. Eh, su función o bueno lo, eh, es el sistema nervioso procesos digestivos metabolismo y emociones entonces si estás teniendo problemas, eh, bueno los órganos en los cuales se ve reflejado esto es en el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el sistema digestivo, sistema nervioso y muscular. Si hay alguno de estos que se encuentra un poquito bloqueado o has tenido un poquito de malestar es porque se encuentra bloqueado. Vamos a solicitar la guía del arcángel, del oráculo para saber cómo desbloquearlo y saber cuál es la resistencia que estás teniendo. Voy a poner tu nombre para aquí, por aquí para que te puedas seguir observando y vamos a solicitar esa maravillosa guía. Cuando no nos estamos dejando guiar o hay alguna resistencia todavía ahí, es por eso que los, los chakras son esa guía para saber qué es lo que se requiere sanar, qué es lo que se requiere soltar. Hoy el oráculo te dice... Que aceptes, aceptes quién eres, acepta la situación en la que estás. Si hay algo que no te está llenando o tu alma no, no está tranquila, escúchala. Acepta, libera, siente. Es muy importante que sientas, que aceptes tus emociones. Si no las aceptas, tenemos mucho el juicio de de que nuestras emociones nos hacen vulnerables y no es cierto. Vienes a esta vida a experimentar, a sentir, a sentir placer, tristeza, ira. Todas esas emociones te hacen descubrir quién eres y tú tienes una misión aquí. Entonces, acéptate, comprende que no hay nada de qué defenderte. Cuando empiezas a aceptar y a fluir, todo comienza a agarrar sentido. Te dicen que mantengas esta conexión con Dios y el universo, no requieres de ningún altar, mantén esa conexión contigo. También si tienes un altar en donde te sientes a gusto, está bien, pero lo más importante es que remembres que la conexión está en ti, está con Dios y con el universo, no lo dudes, está en ti. Te dicen que liberes todos esos pensamientos erróneos. Es momento de hacer una depuración. Así como haces limpieza de casa, haz limpieza de pensamientos, de juicios, de etiquetas, de, del pasado. Libérate de todo eso y hoy simplemente permítete sentir. Te dicen también, voy a poner aquí las cartitas para que lo puedas observar, que en el amor también tienen una guía especial para ti. En el amor, te dicen que hoy seas rebelde, que tengas esta valentía de poder expresar lo que sientes. Si tienes pareja, atrévete a, a... A saborearla, a sentirla, a vivirla. Si no estás con pareja, bueno, no pasa absolutamente nada. También atrévete a sentir esta, esta unión contigo mismo, este amor contigo mismo, este amor propio. Si estás en un proceso, por ahí hay alguna persona que te está moviendo el tapete, como se dice, bueno, atrévete a decirlo, atrévete a expresar lo que te, lo que te emociona. Y, y si estás con pareja, ámala libremente no, no te reprimas absolutamente nada Por lo que dirán Por las personas No sé tú, sé auténtico Te dicen también Que, que no tengas miedo Por eso se, te piden que seas rebelde Porque tu mayor miedo Es a ser león A ser este líder eh, Líder de tu vida Hoy te piden que dejes de seguir a los demás eh, En el aspecto de Tengo que tener una pareja así, asado, tengo que estar casado, casada, primero tengo que para poder tener a alguien o si no lo tengo entonces está mal. No, no, no. Hoy libérate de todas esas etiquetas y juicios y simplemente fluye. Si tu alma te pide estar con una pareja y siente y se da... Qué padre, disfrútalo, sientes. Si estás en un proceso de, de liberar a la pareja eh, y estás en este reencuentro contigo mismo, también siéntelo y saborealo. Es todos los procesos y cada proceso que estés viviendo es para tu mayor evolución. Eso no lo dudes. Te dicen que en la pareja en el amor no sientas control libérate del control porque eso únicamente te hará rígido no te permitirá sentir tus emociones y por eso este chakra se encuentra atorado quieres controlar no solo a la pareja tus emociones no quieres sentir eh, no te quieres sentir vulnerable y no, no, no es por ahí, hoy te dicen que sueltes, cuando comienzas a aceptar tus emociones a sentirlas y a liberarlas, comenzarás a sentirte libre, libre de sentir, de expresar. Y, y es muy padre porque comienzas a, a vivir plenamente. Te dicen también que en lo económico, en el trabajo, vamos a pedir la guía para saber cómo estará tu economía en lo que resta de este mes. Y te dice, deja de posponer. Aquello que, que está en tu cabecita, en el trabajo, lo que quieres hacer, realízalo. Si ya lo estás sintiendo, si ya tu alma y, y adentro de ti vibra, no lo dudes en realizar. Acciona. No solo dejes ideas al aire. Accionalas y hazlas, realízala. Eh, confía en tu creación, en tu intuición. Si en, en, en equipo estás trabajando, entonces simplemente hazlo. Te dicen también que mantengas humildad si estás en un trabajo o en un negocio propio, en humildad. Eh, brillar no significa sobrevalorar. ¿Qué, te, ¿Qué significa humildad? No te dice que, que no, no es que no seas importante, es que no te des demasiada importancia. Si bien ya sabes lo que eres, lo que tienes, lo que posees, también ten esta humildad de mantener los pies en la tierra. De dar gracias por lo que llega y de saber compartir luz, amor y también abundancia. Entonces, así como en la imagen está el árbol de la vida, de la abundancia, del amor, hoy mantén esos cuernitos abajo. También te dicen que a lo que tú le llamas enemigo es tu mayor reflejo a sanar aquellas personas a lo mejor en el trabajo o en el negocio en el que estés eh, si estás este, sintiendo algún roce, bueno obsérvalo y recuerda que eso que te molesta en esa persona está en ti y tú estás manifestando ese reflejo en ella, acepta y sana para que ya no tengas estos conflictos, hoy observa, libera y siente vamos a, a, a darte tu último mensaje y es muy importante, hoy en diferentes cartas te dicen siente acciona, acepta tus emociones te voy a dar el mensaje de Dios del libro de vivir en riqueza desde el alma de Dios y tu número es el el 131 te dice celebra Hoy Dios quiere que sepas, Tauro, que hoy tienes un motivo de celebración. Hoy debes celebrar la increíble vida que has tenido hasta ahora, tus logros, las muchas bendiciones y sí, incluso las dificultades, porque te han servido para hacerte más fuerte. Del mismo modo que una gema no se puede pulir sin fricción, tampoco se puede perfeccionar una vida sin pruebas. Tómate un tiempo para reconocer tu vida y para alabarte a ti mismo. No dudes de ti. Hoy celebra y agradece cada proceso que estés. Acepta tus emociones para que puedas fluir. Yo te dejo con este maravilloso mensaje. Agradezco que hayas compartido conmigo. Te pido me regales un like, que te suscribas, actives esa campanita. Me dejes aquí abajo tus comentarios. Me encanta leerlos porque tu proceso de sanación y tu sanación es mi sanación. Entonces seamos luz, seamos amor, compartamos este mensaje. Hagamos que esta comunidad se expanda y pongamos de moda el amor. Yo te dejo con este maravilloso mensaje y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias.